Que está volviendo justamente volveremos y seremos muchos y por eso estamos aquí congregando para que estos saberes ancestrales no se pierdan así que vamos a compartirles lo que dices No A cuchigo hermilla, a cuchigo hermilla, está llegando. A cuchigo hermilla, a cuchigo despertar. Pachamama, estamos aquí todavía vivos. ¡Ay, ay, a Pachamama! a acercarse si gustan los que quieren. Así es, para ir calentando. Claro, acérquense, claro, acérquense un poquito. Ah, sin miedo. Calor humano, por favor. Muévanse para poder calentar un poquito esta noche. Sí, sí. Así es.